Saludos soy Israel banger y en esta hora les traigo un nuevo contenido y acerca de cómo instalar plugins en OBS Entonces si lo abrimos como pueden ustedes mismos verificar aquí eh, Aquí no nos sale nada para agregar por ejemplo dos plataformas para hacer directo en dos plataformas Al mismo tiempo en este caso no podríamos los hacemos tanto si lo, pod lo podríamos hacer en YouTube o en Facebook o en otra plataforma, pero no de forma simultánea. ¿Listo? Entonces, para solucionar este inconveniente, lo que tenemos que hacer es agregar unos plugins para poder eh, proyectar en varias plataformas al mismo tiempo. Entonces, vamos a instalar los plugins. Yo ya los tengo descargados aquí, los he de descomprimido aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar la carpeta datos vamos a dar doble clic y aquí estamos a copiarla voy a proyectar otra ventana voy a irme aquí por disco local C archivos de programa voy a buscar la carpeta de OBS Studio y me voy a ir a datos por lo que la que cogía ya fue datos entonces doy clic aquí en datos, ¿cierto? para pegar los plugins de datos entonces vamos a dar clic en OBS plugins y aquí vamos a pegar la carpeta que acabamos de copiar. Lo van a hacer tal cual como yo lo estoy haciendo aquí. Vamos a retroceder y ahora nos vamos a la carpeta plugins. Pero antes de ello debemos de copiar el plugins de acá. Entonces vamos a ver aquí. Ahora vamos a darle OBS plugins. Y en este caso como mi sistema operativo es de 64 bytes. Yo voy a coger 64 bytes. Si de ustedes de 32 bytes. Cogen la de... 32, pero en este caso es 64 me voy a la carpeta nuevamente eh, la que acá la de OBS Studio y ahora le doy clic en plugins 64 bytes y aquí voy a pegar el archivo que acabo de copiar luego continuar y ya, es así de sencillo es. entonces, ahora que yo ejecute el OBS, van a ver que se agregó la opción de eh, añadir plataformas entonces en este caso, como pueden ver aquí no salía esto, ahora está aquí la de YouTube por regla general no la agregamos debido a que ya eh, lo conecté a YouTube cuando hacemos la configuración de instalación. Pero no obstante pueden agregar otro canal de YouTube. Vamos a agregar aquí. En este caso si es de Facebook, ponemos frase. Facebook para renombrarla, para saber que es la de Facebook. Y aquí vamos a poner el, el servidor y... La clave, eso ya lo saben hacer ustedes, que apenas ingresar a Facebook y tomar el servidor y la clave, listo. Y aquí en esta opción me gusta ponerlo así. Y aquí ponerlo en mil por, los si, si van a proyectar con, en varias plataformas para que el computador eh, trabaje de forma perfecta. Entonces damos clic en OK y ahí se agrega. Entonces cuando, demos, cuando proyectemos en YouTube, también podemos proyectar en Facebook y en caso de que quieran modificar el servidor y la clave, simplemente dan clic en modificar ponen nuevamente una clave acá aquí y otro servidor aquí y dan clic en OK si van a agregar otra plataforma, dan clic en agregar ponen otro nombre y tal cual como lo, les mostré ahora lo van haciendo, listo en, en mi canal hay un video donde, que está eh, después de este donde muestro, les, les estoy demostrando que si sí funciona